Hola galiones, ¿cómo estáis? Estamos es un nuevo vídeo para el canal y en este caso de ser estamos otra vez en Minecraft por el segundo episodio de pasándome en Minecraft cuando morí por un zombie y hace ¡pum! huele a venganza después me tiro por aquí y aquí es donde teníamos todo ah, carbón vale, venía voy a hacer esos filetes y cuando salgan me los voy a guardar la verdad es que no se portó muy bien. Eh, Uy. Por lo menos estoy a full, así que no pasa nada. Y a ver si aquí hay algo. Ay, ¿por qué? El día que repartían las neuronas, este chico pues pilló un atasco y llegó tarde. ¿Qué yes, hace? Eh. Equité. I'm possible testing for kill. Ah, no puedes bringar. ¡Oh! ¡Tamina, ¿qué le pasa? Es enorme, pero llena de monstruos. Tío, otra vez. Ajá. Aldeanos zombi. Con el... ¡Eh! Esta... ¡Eh! ¡Tú, vete! ¿Qué? Vale, ahora. ¿Dónde ¡Estás! ¡Tío! Pues no está mal, ¿eh? No está mal para empezar esta serie. Que ya ver el segundo episodio. Y ya está genial. O sea, es una serie genial. Va a quedar mejor que el Totillalán, vamos. Te lo aseguro. ¿Vale? Pues vamos a volver donde estábamos. ¡Eh! Primero vamos a ir a este hierro que no había dado cuenta. De este hierro que había aquí, ¿eh? No había dado cuenta. Este hierrocito el hierro, Me encanta hierro, es hierro, es mega complicado. Yo veía los vídeos de YouTube de los youtubers pasándose de niño eh, el juego y yo decía, va esto es fácil, no, nada, pero ahora empiezo a entender de que es súper complicado. uh Vamos, tenemos esto. podía hacerme un cubo, un cubo y un escudo. Sé que una espada. Hace mucho daño a eso, sí, lo sé. Pero un cubo. Solo un cubo es súper importante. Ah, no, me tengo que gastar los tres. Pues nada, lo gasto. Ahora, podría... Ay, ay, claro. Bueno, Espera, tendría que quitarme un momento. La cosa está que arde. ¿Lo veis? Y ni siquiera hago nada. Y ya puedo hacer un bloque. Ay, no, pero... No... ¡No! ¿Cómo voy a convencer a todos de que fue un accidente? Por favor, es la única lava que me queda. No hay nada más. No. No, tío, no. No te vayas, por favor. Es la única lava que necesito. No. ¡Es de más va! Eh... Esto Enderman, ahí estás Enderman, ven a mí Te voy a luchar contra ti Hay que ver que... ¡Ah! ¡Bro! Otra vez Qué asco ¿no? O sea Y súper complicado De verdad Si tuviera para hacer Una cama Podría hacer que Cuando muera No tendría que volver Todo el camino Hasta aquí lo, Y lo peor Es que ya se ha quitado La lava Y no se ve tanto Por lo menos se ve un poco el, Con el bloque del cielo uh, uh. Así. Uy. Cuidado. No, no hay. Literalmente dice... Bruh", y es como estoy yo. Eh, me da igual. Pero hay hierro. Mucho, hierro, mucho, hierro. Eh, eh, mucho hierro. Mucho hierro. Eh, eh, mucho hierro, mucho hierro. Eh, eh. Mucho hierro, mucho hierro. Eh, eh. Let's go. ¿Cuánto? Cinco, no está mal. Ah, Claudia, ya, ya te día No me hace nada. En de, top 5 en demanda. Se atado sin cámara. ¿Y? ¿Sí? Dale donde estés. ¿Ya se ha ido? Nah, tío. Me cago en todo. Es un cobarde. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Voy a coger agua. Nuestra hacer son water, cuando quiera ¡Ajá! Let's go A ver, vamos a ir ahora a esta zona de la mina Vale ¿Ahora estás? ¡Oh, no! Estoy llena de arañas ¡Corre! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Oh, hierro! ¡Necesito hierro, por favor, niño! ¡Por favor! ¡No! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! Necesito saltar. ¡Tengo que saltar! ¡Ahí está el enemo! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! Y... ¡Ah! ¡Claro! Tiene que volver justo cuando estoy a punto de morir. ¡No, no! No, no, voy ¡No voy a tener confianza! ¡Tengo miedo! Hay que recoger hierro, chicos. ¿Diamantes? ¡No! ¿Hierro? Sí, verdad. O sea, es es lo mejor. Aunque no lo creáis, en realidad el, hier el hierro es, es el material más importante de todo Minecraft. Aunque penséis, sí, pero el diamante te hace una armadura de diamante. Y es más difícil. Da igual, el hierro es más útil, muchísimo más útil. Te hace hacer cubos para poder hacer el Nether, ir al Nether, como nos he enseñado. Encima podéis hacer lo de. para. para. el aparato que tienes que usar para ir al nether. También podéis usarlo para hacer un pico de hierro que puede romper casi todo. Menos obsidiana, claro, eso sí es verdad. que solo vale el pico de diamante. Pero so, en, aparte de eso, nada. Vale, y tengo los bloques de que me servirá. El primero de todos. Necesitaré más lava, muchísima más lava. Vale, ahora es cuando no veo casi nada porque en mi ordenador, desde donde me siento, no veo casi nada. Literalmente, no veo casi nada, pero vosotros hasta veis más, muchísimo más. ¿O no? Tal vez sí. ¡Ja! ¡Ostras! ¡Ja! ¡Pues ¡Oh, Recuerdo que donde estábamos era por ahí arriba. Sí, me puse a subir. Ahí está. Vale. Y aquí había unos hierrecitos que yo quería. Cuando me puse a huir. Que me di cuenta que había. Pero no sé dónde están ahora. ¡Ah! El mismo niño de antes. Es que casi me mata. Pero me ha tocado al final. El no, no, Esto no, es una no, broma, no. ¿no? ¡Un chiquito! ¿Cómo puede ser? Pues bueno, chicos, mejor voy a volver a mi, a mi casa y, y ya mañana seguir. No, mejor vamos a seguir con la serie. que. Tío, no puede, no puede acabar así en el siguiente episodio. Tiene que acabar mejor. Eh, un final mejor. Un final increíble. Wow. No me hace nada. Literal, no me hace nada. Pero mientras que los posiciones reales, sí que me hace. Sí que me da daño. Ah, y es donde murió la araña que me estaba persiguiendo por el, el Creeper. Corre, Que la araña trepa. depa! Tengo una idea. Ajá. Ay, que no podéis trepar por ahí, eh. Ajá. Pero cuidado. I'm dangerous. This is dangerous. So dangerous. I can barely the salty hey, honey. I'm running. Estoy corriendo, estoy corriendo. No puedo. Estoy corriendo por mi vida, literal ¡Corre! ¡Vamos! ¡Uh, let's go! Así Voy a ir por aquí a ver, si queda, a ver si hay algo importante Que me guste Que me interese ¿Pero qué dice si no hay nada? ¡Estoy atrapado! ¡Corre! Hay que salir Oh, puedo salir. Espera que salgo. Ah no, pero si esto me lleva a donde estaba antes. Al mismo lago. Ese es el del día. Vale. Venga, vamos. Corre, corre, que me ahogo, hago Corre, corre, que me ahogo, ahogo. ¡Ostras! Dios, menos mal que no ha no pasado nada. Porque yo me ha dado el flechazo. El esqueleto no me, me, me ha salvado la vida. No Me esperaba eso, pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta. Tengo una, tengo una. Esto no me lo tengo que guardar, sí o sí. Let's go. A ver si son. Mira, hemos conseguido. Vamos, okay, no te veo muy feliz para darme un abrazo. Lo que quiere es más bien hacerme daño. Venga, ya está. Que no quiero Dios Espera, a lo mejor me puedo hacer un arco, ¿no? Un arco. Vale, tres de, de esto. A ver, un arco. ¿Me lo puedo hacer? ¡Ostras! Esto sí o sí. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Uh! Me puedo hacer una armadura entera. Dios, me puedo hacer. Esto y esto. Nada, me lo hago. Esto y esto. Uh, me he gastado todo, pero me da igual. Y esto. Ahí. Ahí está. Y. Sergio, me preguntaréis. ¿Para qué sirve la Pers? para hacer un portal alent? El portal alent que. Va al final del juego, que hay que en donde está el Dendro de Dragon, que lo tengo que dotar y al dotarlo, ¡pum! Ahí va el juego. Ahí es, esa es mi misión. Que yo la veo así, os lo aseguro. Os la aseguro que lo conseguiré. Sí o sí. Sí. Sin... Uh, es verdad, me puedo hacer otro escudo, let's go. Vale, ya no, ya tengo preocupaciones de que se me rompa. Pues nada, a seguir con la aventura El último intento El último intento Sé que durará mucho el vídeo, pero bueno El último intento Jaja ja! Tú no puedes conmigo Tú no puedes conmigo, chaval Tú no puedes Ajá, ¿Qué vas a hacer, eh? Perfecto, eso, ¿no? Ah, eso, de, eso de lo hace cualquiera Vamos. Ahí no se ha cargado. oh ¡Landerman! Pero espera antes de darle voy a dar. ¡Ah! ¡Oh, gracias zombie. Gracias. Gracias. Let's go eh, No puedo hacer nada Pues nada Me pongo esto Y esto uh, Me veo genial pues Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dadle a like Que me vendría muy bien Más, si os suscribís Que sería es fenomenal Espero que os haya gustado el vídeo Y chao Espera lo he visto, lo he visto, lo he visto Venir a daros de, de hostias conmigo Para acabar vídeo What?